Hola amigos, esta English Generation les saluda Dai una vez más y bienvenidos a mi canal. Esta es una plataforma en la cual tengo la intención de compartir experiencias y mensajes que te motiven a dar lo mejor de ti. Si eres nuevo o nueva, pasa, siéntete como en tu casa y si le encuentras valor al contenido que comparto cada semana, te agradezco que aprietes ese botoncito de subscribe, la campanita de notificaciones también para que no te pierdas ni un solo video. Después de dedicar varias semanas a mi serie de videos en inglés The Real Cuba sobre la experiencia como cubana con el socialismo y un régimen totalitario me da mucho placer refrescar con el tema de hoy. Seguiré por supuesto realizando videos sobre los temas que afligen a mi patria natal porque considero que es muy importante, es un tema que no puedo negar, una verdad que no puedo negar y me siento responsable por compartir. Siento que hay un sinnúmero de temas es incluido sobre los cuales debo esparcir luz y eso me trae precisamente al tema que vamos a tratar en este video: la luz hoy vamos a hablar sobre la importancia de brillar mateo 5 14 16 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder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 que está en los cielos. Volvemos a la enseñanza básica de la responsabilidad de vivir una vida de servicio. La luz es representativa de esperanza, de visión, de claridad y de verdad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de utilizar la luz que conoce para llevar esperanza, visión, claridad y verdad a un mundo que se pierde en las tinieblas. Pero a veces nos cuesta un poco brillar, ¿no? lo vemos como un acto egoísta casi del cual no queremos participar porque nos pueden eh, tachar de personas lucidas que solamente quieren llamar la atención o simplemente sobresalir déjame decirte siempre va a haber alguien que va a criticarte créeme que siempre va a haber una persona que te va a criticar pero no dejes que alguien que no ha encontrado su luz te robe la capacidad de esparcir la tuya la biblia nos dice que somos la luz lo no que tenemos la luz, hay una diferencia entre ser y tener. Quiere decir que debemos brillar por cuenta propia y que nuestro servicio tenga como enfoque seguir creciendo para seguir ayudando a los demás a encontrar también su propia razón para brillar como estrellas en el firmamento. Dios te llama a no tener miedo ni pena. Dice que no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que en el candelero y alumbra a los que están en la casa. Tú brillas por medio de tus dones, de tus talentos y de tu disposición. No tengas temor del que dirán. No tengas temor de que van a decir de ti si te disparas a brillar con todo lo que tienes por dentro. Si lo estás haciendo de corazón, con la plena convicción que has sido llamado a esa misión, sigue adelante. Sigue adelante alumbrando el camino por donde pases. No escondas tu brillo. No apagues tu fuego se te ha dado una responsabilidad muy pero muy grande y está en tus manos honrarla. Brilla y que cada persona que vea tu luz entienda que hay un Dios magnífico que te ha dado ese brillo y está listo para lucir su majestuoso despliegue de grandeza en ellos también. Pon tus capacidades, habilidades y posibilidades al servicio de Dios y de los demás. Brillar por brillar Simplemente te convierte en una lentejuela, pero tú sé un faro, sé una antorcha, sé un sol y usa tu verdad para cambiar la vida de los que Dios pone en tu camino para ser impactados de una manera positiva. Gracias por ver. Espero que este mensaje te sirva y gracias por todas las muestras de apoyo y cariño que tienen conmigo. Espero puedan unirse a este movimiento de Spanglish Generation. Les mando un fuertísimo abrazo. Los quiero y Dios me los siga bendiciendo. Y les ayude a seguir brillando, brillando, brillando con la fuerte luz del sol de justicia. Nos vemos en la próxima.